Acabamos vamos a salir del check Chak debo decir que voy a morir 5 años más temprano Hey y hey, este vlog que empezó empieza ahora en el ISA desde de nueva york donde sale el sol para el otro lado del parque hemos estado todo el rato como para el, para el lado donde se pone el sol, no sé si es una gran referencia a eso, pero bueno, igual es como más fácil, más residencial, pero más fácil. Están estos típicos tondos afuera del edificio, diciendo la dirección del edificio. Es otro tipo de bonito, lo encuentro yo. Ahora vamos a ir a comer, vamos a ir a un brunch porque hay que comer antes de empezar a pasear. Y miren, es me los edificios Y está super windy, ay, estoy súper tanglish. Y mira, Licarini, aquí está Brook Es espectacular. tomamos un brunch acá en un costado en una capilla al lado del centro parque y nunca ido un café tan, tan rico, así que me llevé una bolsita por lo menos. At the same time, she got powers from, elders, from the universe, mind, body and soul, and he control your soul, that's why you stand here with the camera in your hand, and she's looking lovely and true, and she's looking lovely in front of the church on 5th Avenue, the sun coming out of the crowd, but she came out of the church. Money talks, bullshit walks, and it came from your pocket. It's true! <laughs> <laughs> <laughs> you have a good one. Buena <laughs> <laughs> well, esa poesía, vamos a entrar al Central Park. Parque. Son parquecitos chicos, son chico, unas pocas, ¿no? Go, go, go, go, go. Thanks, Mike. No problem. de los secretos del Central Park es esto, cada poste tienen estos números, los dos peores números es la calle que está más cercana, la y los dos otros números, si terminan en par, está en par al lado oeste, y si está en parte está en par al lado oeste, estamos en la 96th Street, estamos para el lado oeste. El dato saludable. Oye, okay, no es por conce querer concentrarme en el lado negativo de las cosas, pero va a ser un culo editar este, eh, este episodio del vlog porque oh, rincón de Superpark es como ¿verdad? Así nos dimos un descanso. Estamos acá en el Grand Césped, o Great Low, y frente mío está el Baldevere Castle, <risas> o Castle que fue construido en el 1600 y tanto, pero ahora está dedicado para la observación de la naturaleza, lo cual está súper bien. Ahí hay un colega haciendo un time lapse. hay colegas eh, descansando. Colegas. ¿New York, ¿quién El Po, el más New Yorker. Ah. Qué lindo. A 11 podemos ver que se comió un churro newyorkino. Hagamos un rollo Primero yo, el pez de salado. Mm. ¿Puedo mm. No, muy excepcional. A ver. A ver, chulo. Espérate. Espérate para acá porque hay luz. Ahora. ¿Qué tal? Pues, uh, Está bueno. No. El no. ¿Me he un trozo de dulces Ok, volvimos a nuestro parque de base de operaciones, Brian Park. No hemos salido de Midtown, cosa que debemos cambiar. Vamos tomando un café. Hoy día fue un día más tranquilo. Hay demasiado por recorrer. Qué bulliciosa esta ciudad por la chucha, ¿verdad? Ok, right here. Right. The same one as us but one floor higher Oliver! Hey! Hey! hey. Oh. Meow! Meow! <laughs> He loves to eat! Come on! Oh, yeah. <laughs> oh. oh you love the camera! Yeah! <laughs> yeah, that's alright! I love the camera too!